Hola a todos, en honor al tiempo partimos con nuestra querida invitada, invitada y amiga, es amiga de, de nuestra facultad, es amiga de nuestro departamento, nuestra querida María Luisa Ragnam, de la Universidad de Graz eh, fue ella la que, la que nos inició, fue nuestra, eh, nuestra iniciática en la senda de la traducción y la traductología, ya en el, en el 2000 19. En el primer semestre del 2019 tuve una visita a Chile y, y nos hizo un par de clases maravillosas. Y de hecho, el plan original, yo creo que les he contado que el plan original de, esta, de este seminario era una suerte de workshop para el grupo Ilat para el Grupo de Historiografía Lingüística Aplicada en Chile, eh, y primero hablamos con María Luisa, fue ella nuestra primera referente, pero luego empezamos a pensar que sería muy bueno expandir esto con otros especialistas, pero luego también pensamos que iba a ser muy ingrato dejarnos para nosotros estos saberes, entonces lo abrimos. Pero todo partió así, todo partió con ella, con nuestra María Luisa. Eh, y nada, vamos a partir, nos va a hablar hoy del panorama de la traducción entre el español y el alemán en Austria, y te voy a dejar la pantalla para que compartas el PowerPoint, la tenemos media pachucha, como, como dicen en España, está con un sí, catarro, sí. como dicen en España también, está con un resfrío, así que eh, yo estoy haciendo que hable lo menos posible para que no tosa, para que tenga toda la energía de aire y de, y, y de tráquea y de pulmones y de, de cuerdas vocales ahí para <coughs> la conferencia que nos va a dar. María Luisa, querida, todo tuyo al micrófono. Muy bien, muchas gracias, Soledad, por la presentación. A ver, voy a intentar uh, primero. Uh, ¿Ven la presentación todos bien? ¿Sí? Pero muy chiquitita, ¿eh? ¿os la ven bien ustedes? Ajá, pequeña. Sí, está muy chiquitita. Sí, el modo de presentación que se ve. Esta está en modo de presentación, lo que pasa es que tengo doble pantalla. Ah, ya. ¿Quieres que te la, que la comparta yo? Pues, si quieres, sí, como te la he enviado. Sí, mira, me voy a buscar. Arriba y dice cambiar versión. Me parece que en, el, en lo del medio cambia y queda la doble pantalla para usted y queda la pantalla grande para nosotros. Uh, ¿Cómo dices? ¿Perdona? Eh, ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ah, arriba hay tres. Es que están en alemán, no entiendo, pero arriba hay tres instructivos y uno dice cambiar eh, forma de pantalla, algo así. Entonces te eh, queda como pantalla completa para nosotros. Pues espérate, porque ahora, um, no sé, ¿ahora la ven? Uh -huh. Tampoco. Um, el problema es que he dejado de verles a ustedes casi soledad quizás lo hacemos mejor que compartes tú sí y yo te voy diciendo tú me vas diciendo como en los congresos ¿no? ¿cómo vamos cambiando? eso, ya lo hacemos así Espera. pues un saludo también a Moisés que veo que ha entrado y a Claudia que también he visto que ha entrado. Ahora, hola. Hola. <risa> hola, Moisés. Estoy de camino a la casa, pero igual te veo, te veo. Bueno, perfecto. <risa> Muy bien. Vale, pues ¿quieren que empiece? Sí. Pues si quieres, Soledad, nos vamos a la, al tema de a la siguiente diapositiva, que son los contenidos. Eh, como estamos hablando de Austria, vamos a empezar, como diría Karl Popa, antes de empezar un debate o de empezar cualquier cosa, primero hay que ponerse de acuerdo un poquito sobre qué conceptos vamos a hablar, porque en estas teorías de la traducción pues cada uno piensa una cosa diferente y utilizan a veces los, diferentes, los, los distintos términos, pero con diferentes significados. Entonces um, va a haber dos partes principales. Una es esta delimitación de conceptos que la vamos a ver pues, uh, de forma bastante rápida, que es lo que se llama uh, Austria más que nada, porque lo que se llama literatura austríaca, pues um, uh, claro, es, es complicado. Ahora vamos, a ver, uh, ahora vamos a ver por qué y luego pues. Quizás para aquellos de ustedes que, que, que, no son, que son más lingüistas o filólogos y, y quizás no, no están tan metidos en el tema de la traducción, pues ver a qué se llama traducción eh, y cuáles son las teorías más importantes. Hay un montón de teorías y sumamente complicadas y no vamos a entrar en el tema, o sea, lo vamos a ver de forma muy sucinta. Lo único, les voy a presentar dos de las que tienen eh, pues más aceptación en Austria, y son las que más han determinado nuestros planes de estudio. Y luego pues también vamos a ver un poquito por encima los diferentes campos uh, de la traducción, la traducción técnica, la jurídica, la interpretación, que aquí es muy importante, la literaria y las asociaciones profesionales. Y luego nada, eh, les tengo preparado una diapositiva para um, cuáles son los retos actuales en el mundo de la traducción, que simplemente es comentarlos. Uh, y um, y ustedes pueden interrumpir cuando quieran, hacer preguntas o, o, o podemos hacer debate o lo dejamos para el final, como ustedes consideren que es, que es mejor. Pues si quieres, Soledad, seguimos. Pasamos a la siguiente. Quizás um, Austria es un término que es un poquito problemático porque um, es una realidad que ha sido muy cambiante a lo largo del tiempo. ¿Mm? Uh, quizás lo que es más conocido de todos ustedes pues, es ese famoso imperio austrohúngaro en el siglo XIX, que duró prácticamente hasta, la, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Y luego, pues, uh, a partir de la Primera Guerra Mundial, hubo una Primera República, hubo un, un Anschluss, una anexión de Austria por parte de, de, del Tercer Reich. Uh, y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, uh, pues, hubo uh, una Segunda República. Esto lo digo porque, uh, claro, eh, en lo que se llamaba ese imperio austrohúngaro. Si quieres soledad, podemos seguir un poquito más para adelante. Uh, pues um, quizás otra más. les tengo? Ah, no, otra, otra más, perdona. Ay, no, que aquí no les he puesto. Perdona, que la que te he mandado a ti no tiene, no tiene el mapa. Vuelve, vuelve, a, a, aquí. Um, las fronteras de ese imperio austrohúngaro eran completamente diferentes a las que tiene Austria ahora. Pero um, hay un debate sobre lo que es literatura austriaca, porque ¿qué es la literatura austriaca? Um, ¿Es la literatura en alemán de aquel imperio o también um, incluiría la literatura en otras lenguas que se hablaba en el imperio o solamente se refiere a la Austria actual? Eh, sobre esto pues um, habría un debate y quizás, um, vamos, más que un debate, simplemente ser consciente de que, es, de que pueden ser lo que llamamos Austria realidades muy diferentes. Um, y sobre la realidad actual, pues um, estamos muy marcados aquí um, por esa caída del muro de Berlín en um, 1989-1990. Hasta ese momento Austria estaba realmente en, el, en la frontera con, con, con los países del telón de acero, con los países del este de Europa y con la caída del muro de Berlín, pues ah, Austria pasa a ser un país en medio, en el centro de Europa. ¿no? Luego también otra de las cosas que determinan ah, pues, la situación actual es la incorporación a la Unión Europea. En 2015 la crisis de los refugiados sirios, ah, que afectó principalmente um, a Austria y Alemania. Y ahora la guerra de Ucrania, que también está afectando quizás más que a otros países, Alemania y Austria, que son mucho más dependientes energéticamente del uh, gas ruso que otros países de la Unión Europea. Entonces estas serían un poquito las circunstancias que determinan la situación actual en Austria. Si quieres podemos seguir. Esto se lo he puesto meramente a nivel anecdótico. Uh, esto lo he sacado del Instituto de Estadística para que vean uh, cuántas personas, en principio no sabemos si son realmente hispanohablantes porque es la población al comienzo del año 2022, según la nacionalidad o según el país de nacimiento. Pero bueno, vamos a suponer que esa nacionalidad o el país de nacimiento determinan de alguna manera la lengua y pueden ver que, por ejemplo, chilenos, esto se lo he puesto para que ustedes lo vean, pues hay 656 nacionales de Chile que viven en Austria, Uh, y, sin embargo, uh, es el doble, prácticamente el doble uh, las personas uh, que han nacido en Chile. Si ven, por ejemplo, en las cifras de España, verán que son bastante similares, o sea, no, hay una duplicación de la cifra, quizás pueda ser por el tema de la Unión Europea. Los españoles no, necesariamente tienen que dejar su nacionalidad, pueden trabajar en Austria, Uh, y quizás por esto, pues las cifras son más parecidas. Uh, también uh, en el caso de si contemplamos la población total que ha nacido en América Central y Sudamérica, pues también se dobla uh, los que son nacionales uh, de, América, de países de América Central y Sudamérica y los que son, uh, uh, los que tienen uh, eh, estos países como países de nacimiento. Bueno, pues vamos a pasar ahora a los conceptos, una vez que hemos determinado el tema de qué consideramos Austria, a qué corresponde esta realidad, quizás un poquito que es la traducción. En alemán tenemos una palabra, un término que es Translación, um, en inglés también translation, uh, y que es un término que quizás es más, um, incluye más cosas que lo que es el término traducción, porque incluye tanto el traspaso de comunicación escrito como el traspaso de comunicación oral. Es decir, en español necesitamos dos términos, traducción e interpretación, mientras que en alemán tendríamos el término translación, que englobaría eh, pues estas eh, dos formas de traspaso de comunicación. Y luego, además, eh, en español eh, la, el término traducción también implica la actividad y también implica el producto. ¿Eh? Quizás para todos estos términos, el alemán, por ejemplo, tendría eh, términos diferentes. ¿eh? Términos diferentes. Podemos seguir, Soledad, si quieres. Sí, espera. Ay. Ay. Vale, pues este proceso de, de, de traducción o de traslación es una comunicación transcultural que se realiza a través de la lengua y a través de la cultura. Y esto, esto del tema de la comunicación transcultural es importante porque en Austria los estudios de grado se evita llamarle estudios de traducción, quizás como es más el caso en, en, por ejemplo en Gran Bretaña, en el Reino Unido, no translation studies, Um, sino que aquí, um, por lo menos en las universidades de Viena y Graz, um, los estudios de grado, que sería, supongo que lo llaman en Chile también así, um, ya saben que en el espacio europeo um, el proceso de Bolonia ha dividido lo que antes eran estudios de cinco años, los ha dividido en, aquí en Austria concretamente en tres años del grado y dos años del máster, es un poquito diferente de España, que son cuatro más uno. Y eh, los estudios de grado pues, se llaman grado en comunicación transcultural y se intenta eh, evitar uh, llamar los estudios de traducción y solamente en los programas de máster es cuando aparece la terminología de la actividad específica que quieren estudiar los estudiantes, ¿no? traducción, interpretación, interpretación de conferencias. Si pasamos a la siguiente uh, diapositiva, allí pueden ver, uh, en fin, uh, lo tienen en alemán... Uh, estas denominaciones ven que en Viena y en Graz, uh, pues el bachelor, que son los estudios de grado, lo llaman comunicación transcultural, mientras que los de máster uh, ya son más específicos y serían traducción o uh, uh, interpretación dialogada o interpretación de conferencias. Mm. Solamente la Universidad de Innsbruck tendría lo que es, um, creo que en español se dice traductología. Uh, Mario, si quieres me puedes corregir. Uh, lo que sería la, la, la parte científica o teórica de lo que es uh, uh, los estudios de traducción, aunque por supuesto también uh, tienen una parte lógicamente práctica. Podemos seguir si quieres. Uh, um, y bueno, cuando estuve en Chile, pues ustedes me comentaron que no tenían uh, estos estudios de traducción, ustedes son de la Facultad de Lingüística, Uh, y entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, en, en Austria y en Alemania, y en otros países de Europa, por supuesto que también, uh, han surgido estos estudios de traducción? Pues, en realidad, se han emancipado de la lingüística y de la filología uh, como consecuencia de las teorías de la lingüística. En los años 63 les he puesto una cita de Munau. Um, en la que él dice que si se aceptan las tesis actuales sobre las estructuras léxicas, morfológicas y sintácticas de aquel momento de la lingüística, no queda más remedio que concluir que la traducción es imposible, cosa que mucha gente piensa. ¿Mm? Pero por otro lado está la contradicción o la paradoja de que sin embargo los traductores existen, producen y sus productos son de utilidad. ¿no? Um, si seguimos un poquito más, entonces vemos que la conclusión de esta cita es, o bien que la traducción no existe, o que no es posible, o que las teorías lingüísticas son inadecuadas. Y como consecuencia de este debate, de esta polémica, pues es el momento en el que se produce esta emancipación, aparecen unas teorías de la equivalencia, que las vamos a ver ahora, para explicar cosas que la lingüística en aquel momento pues o no quería o no podía explicar. Entonces, estos estudios se emancipan de la lingüística o de las filologías y una cosa que es importante es que intentan hacer visible la importancia social de la traslación profesional. Y además facilitan las herramientas para la transmisión de valores culturales y la comprensión de jerarquías de poder. Ahora vamos a ir a, también a esas jerarquías de poder porque esto también es muy importante. Um, si quieres podemos uh, pasar. En el proceso de traducción tenemos Uh, que la lengua es expresión de cultura, la Virgen uh, von Humboldt dijo uh, que las distintas lenguas uh, expresaban las diferentes maneras de ver el mundo, pero por otro lado tenemos también que la lengua expresa jerarquías de poder. Todos ustedes han recibido una comunicación del Ministerio de Hacienda de Chile uh, y observan el lenguaje que utilizan en esas resoluciones administrativas, pues uno se da claramente cuenta de quién está por encima y quién está por debajo, ¿no? quién es la autoridad y quiénes son los ciudadanos. Um, y sobre todo en el campo de la interpretación se observan mucho más que en la traducción estas jerarquías de poder. ¿eh? Cuando hay una interpretación, uh, este triángulo entre el, uh, el médico, el paciente y el intérprete, o por ejemplo una interpretación de juzgados, el juez... Uh, la persona que está siendo juzgada y, el, y la persona que está siendo intérprete nunca están al mismo nivel, ni el juez, ni el culpado, ni el médico, ni el paciente, sino que evidentemente hay una relación jerárquica. ¿eh? O sea que la lengua sirve tanto para expresar esta cultura como para expresar estas jerarquías de poder. Si quieres podemos seguir un poquito más, soledad. Y... Esto nos lleva um, a ver, hay dos metáforas, quizás hay muchas, ¿eh? pero yo les pongo aquí las que son quizás más emblemáticas o más famosas uh, sobre este rol o papel o función del traductor. Habría la metáfora del traductor como alguien que traslada un edificio de un lugar a otro o el traductor como alguien que construye puentes. Y vamos a ver un poquito estas dos metáforas. Um, esta, la metáfora del traductor como alguien que traslada un edificio de un lugar a otro es, un, es una metáfora en realidad que ya existe desde la antigüedad. Y lo que es curioso de esta imagen es que el traductor lleva uno, o sea, hay un edificio en un sitio, en un lugar, y el traductor desmonta los ladrillos de ese edificio y los lleva uno por uno a otro lugar y construye, y esto es importante, con los mismos ladrillos, otro edificio. ¿Qué es lo que supone esta, esta metáfora? Si quieres podemos pasar un poquito, soledad um, Es importante que son los mismos ladrillos, es decir, son los mismos contenidos No se cambia, no se cambia esa esencia que tendría ese edificio original Y da igual la forma que tenga la nueva casa en esta metáfora. ¿Eh? Implica, esta metáfora implica que la persona que hace este trabajo realmente realiza un esfuerzo físico y además implica esmero. Ah, porque todos ustedes se han desmontado alguna vez algo. Todos sabemos que es mucho más fácil desmontar que luego volver a montar. ¿Eh? O sea que ah, implica esmero, hay que hacerlo con cuidado para que los ladrillos no se rompan y para que luego nosotros podamos volver a construir este edificio en otro lugar. Esta metáfora estaría relacionada con la teoría de la equivalencia, que la vamos a ver enseguida. Mientras que el rol del traductor como constructor de puentes es una imagen en la que el traductor construye puentes de entendimiento que unen dos comunidades lingüísticas, que están una a cada una de ellas a cada lado de ese puente, y dos culturas diferentes. Esta metáfora del traductor como constructor de puentes pues es de un traductólogo alemán, Hans Hoenig, del año 1995. Y esta teoría, podemos seguir... ¿Qué es lo que implica? El puente hay que planificarlo, hay que elegir materiales adecuados, Implica que el traductor dispone de conocimientos para saber cómo funciona la lengua, para entender los principios de la comunicación, es decir, se ve al traductor como un experto. Y las traducciones no son el resultado de un proceso artesanal, como era el caso de esa persona que va trasladando ladrillos de un lugar a otro, sino que son consecuencia de un proceso de reflexión. Y esta imagen, esta metáfora, está relacionada con otra de las teorías importantes que vamos a ver también, que es la teoría de la finalidad, o en alemán, la Scopus teoría. Um, aquí um, hay un montón, ya lo he dicho al principio, de teorías de la traducción, todas ellas complicadísimas, uh, yo la mitad de ellas, uh, francamente, confieso que no las entiendo. Uh, y además, una discusión fanática, prácticamente, entre los diferentes representantes de estas teorías. Y como dice Pim, que es también un traductólogo, um, no necesariamente se excluyen entre sí y se podrían, en realidad, aprovechar los conocimientos de todas estas teorías y construir algo con, con, con varias de ellas. Pero no, ¿eh? es, es, es un tema de mucho debate, de mucha polémica, y nosotros lo que vamos a ver son estas dos que les he puesto en rojo, las teorías de la equivalencia y de la funcionalidad, que están unidas con esas dos metáforas que hemos visto. Um, la teoría de la equivalencia es esa teoría más antigua, en la que se ve la traducción como un resultado de una operación lingüística que conduce de un texto de partida a un texto meta. Y entre esos dos textos tiene que haber una relación de equivalencia. ¿Qué es esa relación de equivalencia? Pues simplemente una similitud, una relación sustancial entre esos dos textos. Y lo que en el texto meta tiene que ser equivalente se determina a través de un análisis del texto de partida. Es decir, en esta teoría de la traducción lo que es esencial es que lo que es determinante es el texto de partida. El texto de partida dirige uh, cómo se ha de, de, de, de, perdón, de realizar ese proceso de traducción. Um, seguimos un poquito más. La teoría de la funcionalidad surge un poquito más tarde, en los años 80. En Alemania se publican dos libros que son muy emblemáticos. Uno que es la acción traductora, teoría y método, y el fundamento para una teoría general de la traducción. Y es, en estas dos obras se cuestiona uh, esa idea de que la traducción tiene que ser equivalente al texto de origen. Y vamos a ver qué es lo que dice esta uh, teoría de la funcionalidad. Um, de estos dos libros uh, publicados en el año 80, yo creo que en el extranjero, o sea, fuera del mundo uh, alemán, uh, de habla alemana, prácticamente no se conocen demasiado. Yo creo que son mucho más importantes otras teorías de la traducción. Um, no hay traducciones de la obra de Holtzmann terry por ejemplo, de esta teoría, uh, de este primer libro que les he mencionado, y de la segunda obra, Solamente hay una traducción al español uh, en 1996. Sin embargo, a pesar de que son uh, dos obras bastante desconocidas en otros ámbitos que no sean el, el, el mundo académico de habla alemana, pues um, hay muchas alusiones en, en, a esta teoría del scopus. ¿eh? Esta teoría de la funcionalidad también se puede llamar teoría del scopus, uh, que es la palabra griega para denominar uh, finalidad y por qué les he presentado estas, estas dos teorías en vez de presentarle quizás otras es porque sobre todo esta teoría de la funcionalidad determina el mundo académico en Austria o sea es, es la teoría que tiene una aceptación más amplia Mary Snell Hornby que era la directora de la Facultad de Traducción de Viena ella rechazó este concepto de equivalencia y dijo que era una ilusión de simetría entre lenguas, simetría que difícilmente existe, más allá del nivel de las aproximaciones vagas y que distorsionan los problemas básicos de la traducción. En cierta manera tiene razón, tiene razón en que esta equivalencia o esta supuesta equivalencia hasta cierto punto sí que es una ilusión ¿eh? y que no se puede conseguir... Um, ni por supuesto en un 100%, ni a veces en, en mucha menor medida. Pero lo que es polémico de esta teoría del Scopos uh, es: uh, que si quieres, Soledad, podemos pasar a la siguiente, es que lo que dice que la realización, o sea, la traducción al texto meta, depende de la función del texto uh, en la cultura meta. Habíamos visto que la, la, la teoría de la equivalencia se orienta según el texto de partida y aquí, en cambio, la orientación viene dada por el texto meta. Y esto implica que se pueden cambiar cosas, se, pueden, uh, se puede reescribir el texto, se pueden eliminar cosas, se pueden um, añadir aclaraciones y esto, por supuesto, es muy polémico. Yo creo que cuando estuve en Chile lo estuvimos comentando también en una de las clases. Uh, había una profesora italiana, de, eh, recuerdo. Uh, eh, para, o sea, A veces es difícil um, pues, um, admitir esta teoría uh, de la funcionalidad, ¿no? porque implica muchas cosas. Podemos seguir un poquito más. Soledad. En esta teoría, eh, el traductor tiene una mayor responsabilidad, no solamente traduce el texto de partida, sino que tiene que reflexionar para quién está destinada la traducción y qué objetivo debe cumplir esa traducción o ese texto meta. Sí, sí Podemos seguir. Um, Bien, esto es una cita de Anthony Pym, en las versiones más radicales de la Scopus Theory, o más exactamente en el funcionalismo orientado claramente hacia el texto de destino, se pretende justificar la creación de una nueva disciplina académica y de ese modo liberar la formación de los traductores de los tradicionales departamentos de filología. Es decir, estas teorías, primero las teorías de la equivalencia, son las que contribuyen a emancipar esos estudios de traducción, pero donde realmente se emancipan y dan el paso hacia adelante es con la teoría del Scopus, y así a finales de los años de 1981, la teoría de la traducción se convierte en un debate sobre el poder académico, con la equivalencia por un lado y el funcionalismo radical a otro. Dos conceptos opuestos a pesar de que en sí serían compatibles. Um, aquí les he puesto eh, las cifras eh, de estudiantes de las universidades alemanas y austríacas en el año, creo que es la, en 1995. Y si se dan cuenta, 2.500 estudiantes en la traducción de Viena, en facultades que solamente daban uh, los estudios de traducción, 2.500 estudiantes, o en grads 1.300 estudiantes, o 1.800 en Innsbruck. esto supone, por supuesto, muchísimos puestos de trabajo académico, muchísimos recursos para la investigación, uh, y evidentemente con una buena teoría, um, pues lógicamente... Um, se podían uh, es muy importante para conservar uh, estas cifras um, podemos seguir un poquito más es una teoría muy polémica el traductor puede escribir un texto nuevo y seguir llamándose el traductor desafía el papel tradicional de la lingüística en la formación de traductores y esta nueva teoría destrona totalmente el texto de origen. El texto de origen no es importante, se puede reformular, se puede cambiar, se puede añadir, se puede... Si quieren, luego, uh, al final, de la... podemos hacer un poquito de debate de qué piensan ustedes acerca de estas dos teorías. Y seguimos un poquito más. Uh, aquí es un resumen. este escopos determinan las decisiones de traducción. La finalidad de la acción traductora puede ser o bien producir equivalentes, podría ser una de las opciones, pero también realizar tareas de reescritura o dar consejo. Un texto de origen puede ser traducido de diferentes maneras, según las diferentes finalidades del texto meta. Y la finalidad de la traducción depende de la información que da el cliente. ¿Mm? Y es definida por el traductor en relación con todos los interlocutores que forman parte en este proceso de traducción. Uh, y es simplemente que sepan que esta teoría del escopo sigue siendo la de más amplia aceptación en las universidades austríacas y este paradigma se ha utilizado para modificar programas académicos de modo que ayudan de manera efectiva a producir traductores buenos, entre comillas, según este criterio. Yo creo que esto es muy polémico, no sé lo que ustedes piensan acerca de si son buenos traductores aquellas personas uh, que según la finalidad de ese texto meta Uh, pues en principio piensan que lo correcto es adaptarlo, reescribirlo, etcétera, modificarlo, etcétera. Um, hemos pasado ahora este bloque de lo que sería delimitar estos conceptos uh, esenciales y ahora pues un panorama rápido sobre la traducción en Austria. Um, solamente les voy a comentar la técnica la jurídica, la interpretación para los servicios comunitarios y la literaria, o sea, las que son más, en principio, las que dan más puestos de trabajo. Uh, podemos pasar un poquito, Soledad. Esta traducción técnica es quizás la que más puestos de trabajo da en Austria y yo creo que en Alemania también, ¿eh? los uh, traductores técnicos o quizás las personas que se dedican a la documentación técnica. Austria concretamente tiene empresas que son muy internacionales uh, y que son muy competitivas en la producción uh, y en los servicios técnicos. Um, estas empresas se concentran alrededor de Linz y Graz y las traducciones se llevan a cabo o bien en departamentos de traducción de estas empresas austriacas que son tan internacionales o quizás lo que es más... <coughs> Perdón... Más habitual que es externalizar estos trabajos a través de agencias de traducción. Y esta traducción técnica supone... Los... No, no, no pasa nada, Soledad, va bien. Que los traductores técnicos no solamente tienen que tener un conocimiento profundo... Perdón. un conocimiento profundo de, de, del tema uh, que están traduciendo, sino que además hay una serie de herramientas técnicas de terminología, <coughs> de memorias de traducción, que son totalmente técnicas y que el trabajo de estos traductores es totalmente diferente al trabajo de los traductores de, de, de literatura. ¿Mm? O sea, es completamente diferente. Si quieres podemos pasar. <coughs> La traducción jurídica en Austria está organizada principalmente a nivel estatal. Hay grandes ámbitos de traducción e interpretación. Aquí les he puesto un atlas que si luego, Soledad, tú pasas esta presentación um, al público, pues pueden ver. Um, la, la composición poblacional de Austria y la cantidad de um, inmigración que hay en ciertas zonas de Austria podemos pasar un poquito más um, y esto supone que habría el campo de lo que son la traducción para juzgados y tribunales las comisiones rogatorias internacionales dentro de la Unión Europea está muy regulado el tema de que un país un juez o un fiscal de un país puede pedir a un juez o a un fiscal de otro país Um, que se investigue un hecho delictivo y entonces hay estas comisiones rogatorias internacionales o las órdenes de investigación europea que prácticamente es lo mismo, ya que hay un campo de traducción enorme um, en español y en alemán, um, o por ejemplo asuntos de familia, uh, cómo conseguir un padre que se ha marchado de Austria y ha dejado aquí a la familia con los niños, cómo conseguir que ese padre... Uh, pues pague alimentos a su familia o demandas civiles. Mm. Um, si quieres podemos pasar un poquito más. Y uh, aquí simplemente he hecho un excurso porque el siguiente tema no es, Hasta ahora hemos visto traducción, pero uh, aquí dentro de esta traducción jurídica tendríamos un campo importantísimo que sería el de la interpretación para los servicios públicos, ya sean juzgados, hospitales o, o, o lo que sea. Uh, y aquí sí que quizás es donde yo estaría más convencida de que esa teoría del escopos es más aplicable, ¿eh? porque a veces no solamente hay que interpretar a una persona unos determinados contenidos, sino que hay que explicarle cómo funciona un, un sistema sanitario. Uh, es decir, aquí el intérprete tendría muchísimos más roles que lo que sería la mera... Uh, la mera uh, el mero traspaso cultural o, o, o traspaso lingüístico. Um, si quieres podemos pasar, porque esto es un poquito... <coughs> Aquí les he puesto un ejemplo uh, que se pone en los manuales de traducción uh, de cómo uh, se puede aplicar esta Scopus Theory uh, en, en una... Um, en una reunión que tuvo la señora Margaret Thatcher con un ex presidente del Congo, y ella que tenía ese lenguaje tan, tan, tan agrio <coughs> y tan abrupto, pues dijo realmente odio a los comunistas. <coughs> y el intérprete lo tradujo o lo interpretó como la primera ministra Thatcher dice que nunca estuvo convencida de las ideas de Karl Marx. <risa> Sobre esto si quieren podemos también discutir después hasta qué punto está justificado una suavización de lo que dijo la señora Thatcher que quizás contribuyó a no, a no parar el proceso de comunicación porque igual si el intérprete hubiera dicho odio a los comunistas pues el otro señor que era además marxista y comunista convencido se hubiera marchado de la reunión si es legítimo hacer esto o si no lo es. ¿eh? Pero quizás es para que que en interpretación, para que funcione, quizás ese proceso comunicativo, sí que aquí yo por lo menos veo eh, que es más aplicable esta, esta teoría de la funcionalidad. Si quieres podemos pasar... Esta interpretación de los servicios públicos pues, se produce en Austria para hospitales, servicios comunitarios, municipales, policía, vistas orales, es decir, juicios o en situaciones de asilo. Hemos tenido desde el año 2015 una cantidad ingente de personas de Siria uh, que han solicitado asilo, pero también en español, se van a, ustedes se van a sorprender, tenemos mm, muchísimos solicitantes de asilo, de, sobre todo de Venezuela y de Colombia. Uh -huh. Eh, o sea que también en español hay mucho campo de interpretación uh, en este uh, tema del asilo y tanto en la primera instancia, cuando se hacen esas entrevistas, cuando llega el refugiado a Austria y solicita asilo y se le interroga, como en los recursos uh, en el caso de que se le deniegue uh, la solicitud de asilo, que es en gran parte lo que pasa a ciudadanos de Venezuela, uh, porque en en realidad, en Venezuela no habría situaciones de asilo, el asilo se concede simplemente, o sea, se concede si hay una persecución individual dirigida contra una persona concreta y lo que hay en Venezuela o lo que ha habido hasta hace poco es pues, un caos, una falta de recursos, una situación catastrófica alimentaria y médica y entonces se concede no lo que se llama asilo sino la protección subsidiaria. Si quieres, podemos pasar un poquito más. Aquí les he puesto en rojo um, para qué campus de interpretación hace falta que el intérprete sea jurado, que sería para la policía, para los juzgados y tribunales o para solicitudes de asilo, y en cambio para hospitales o servicios comunitarios no es necesario que los intérpretes sean jurados o certificados. Podemos pasar un poquito más. Um, Bien, uh, simplemente que sepan que, claro, principalmente la inmigración que hay en Austria no, no es precisamente de países hispanohablantes, se han visto antes en, en esa estadística que les he puesto uh, que el número de personas hispanohablantes pues, es relativamente bajo, pero lo que sí que ha habido es, a partir del año 2011, con la fuerte crisis económica que hubo en España, pues hubo una salida masiva de gente joven con... Um, con con un historial académico impresionante, que se fueron principalmente a Alemania y a Austria. Y uh, pues estas personas han originado evidentemente pues la traducción de documentos personales o de, um, o de documentos uh, académicos. Y aparte de eso, pues hay unos servicios de ayuda del, uh, del Estado austriaco que uh, a través de organizaciones uh, pues concede ayudas para que uh, ayudas a los costes de traducción para integrar precisamente a esa gente que viene de fuera, que tiene esos, ese historial académico tan, tan, tan bueno. Sobre todo si son técnicos, es cuestión de 15 minutos que, que, que, que les reconozcan, una vez que eh, se ha entregado la traducción, que les reconozcan el reconocimiento de sus estudios en Austria. Uh -huh. uh, y uh, hay ayudas del Estado para que, uh, pues, evidentemente, esos costes de traducción, que son bastante altos, no los tenga que pagar. Uh, por lo menos en su totalidad, uh, esa persona. Podemos pasar un poquito más. Vale, esto, um, aquí les he puesto el nombre de precisamente estas organizaciones, quizás las que son más importantes son um, organizaciones privadas del ámbito religioso como Caritas o la Diaconí, uh, que son instituciones que se dedican Um, al asesoramiento jurídico de personas que solicitan asilo, son las que proporcionan uh, residencias para que puedan vivir uh, por lo menos en, en, en, en una residencia hasta que esas personas encuentren uh, pues una vivienda uh, de otro tipo. Y además pues, uh, se dedican a la psico psicoterapia intercultural, es decir, uh, aquí hay muchísimo campo de traducción y de interpretación en este, en este ámbito. ¿Qué es? Podemos pasar. Uh, vale, podemos pasar esta también, porque ya lo he comentado. Y um, ahora, finalmente, la traducción literaria, que yo creo que es la que más les interesa a ustedes. <risa> <risa> es la que yo menos sé. Yo me dedico principalmente a la traducción jurídica. Um, y es, quizás, podemos empezar por. Um, <risa> otra vez uh, delimitar el concepto de lo que es literatura. Y aquí hay una uh, una dicotomía entre lo que se entiende en el ámbito románico por literatura en la que no solamente es la literatura de los escritores literarios, sino que estarían en los ensayos, uh, textos filosóficos, mientras que en alemán uh, lo que se llama literatura sería realmente específicamente lo que es literatura, es decir, obras literarias. Um, si quieres podemos pasar. Um, um, ya hemos comentado que ese término de literatura austriaca, um, pues um, según las épocas definiría cosas completamente diferentes. En principio, lo que se llama literatura austriaca es la literatura en alemán producida dentro de ese eh, imperio Austro húngaro, en la que en la que estarían incluidos, pues los escritores austriacos más importantes, Guy Pazza, y luego a partir de uh, 1918 uh, pues uh, lo que se considera literatura austriaca y realmente sería Austria eh, tal y como lo conocemos ahora prácticamente con las mismas fronteras. Aquí les he puesto una cita que el austriaco de hoy, educado en la Segunda República, considera, conforme a lo que se le ha enseñado, como patrimonio cultural, la literatura escrita en alemán producida por autores que vivieron o nacieron en el espacio de la monarquía. Es decir, Kafka uh, se le considera, uh, para, o sea, los austriacos lo consideran literatura austríaca, ¿eh? aunque Kafka uh, pues fuera de Praga, y, uh, pero es literatura en alemán producida uh, parte de ella, por lo menos, uh, en esa época del imperio austrohúngaro. Um, si quieres podemos seguir. Bueno, aquí les he puesto la literatura austriaca, un, un, un, una cita de Miguel Sainz, que es uno de los traductores uh, quizás más conocidos. Él ha traducido prácticamente toda la obra de uh, Thomas Bernhardt al español uh, y él ha dicho que es muy difícil definir lo que es literatura austriaca porque incluso los austriacos no se ponen de acuerdo sobre el tema. Para ellos, desde Kafka hasta Canetti, pasando por cualquier autor que haya vivido un año en Austria, son todos escritores austriacos. Mientras que los alemanes, los alemanes ahora de la República Federal de Alemania, consideran que es literatura alemana, uh, pues Kafka, Musil, Peter Handke, Thomas Bernhard. Uh, y solamente consideran literatura austriaca lo que sería literatura más regional, uh, más regional, una literatura que se produjo uh, en el siglo XIX. Y les he puesto, por curiosidad, esta cita también de Billy Wilder, los austriacos han conseguido el prodigio de convertir a Beethoven en un austriaco y a Hitler en un alemán, <risa> uh, porque son uh, también uh, especialistas en, uh, a veces, la transformación de realidades. Podemos seguir. Um, el escritor austriaco que más uh, recepción ha tenido en español es Stefan Zweig, que seguro que ustedes eh, le conocen. Él ocupa el sexto lugar después de aquí tienen Goethe Kafka, Schiller, Thomas Mann y Hesse. Uh, y uh, fue con la traducción de uh, Die Welt von Gestern, El mundo de ayer, que es un libro precioso, uh, en, la traducción en 1947, realizada por un suizo residente en Argentina, que convirtió o catapultó a Stefan Zweig como uno de los grandes humanistas europeos. Sin embargo, Stefan Zweig en el mundo de la literatura alemana se ve como un autor menor, de menor importancia, es decir, aquí no se le considera al mismo nivel Uh, que por ejemplo se le consideraría a Kafka, a Thomas Mann, etc. Si quieres podemos pasar. Voy deprisa para no machacarles demasiado. Uh, aquí les he puesto una lista de quizás los autores más traducidos de la literatura austriaca, que todos ustedes uh, seguro que conocen. Entre los escritores más modernos pues estarían Thomas Pianhardt y Peter Handke, uh, Peter Handke que ha recibido el premio Nobel de Literatura hace unos años. Y, si quieres podemos pasar, uh, pero lo que es más interesante uh, es que uh, la escritora austriaca más traducida al español no es ninguno de estos autores uh, de los que hemos hablado, sino Christine Nösslinger, no sé si ustedes la conocen o si tienen niños, uh, es literatura infantil y juvenil, y es la escritora austriaca que más se ha traducido al castellano, y este es un fenómeno que no solamente se da en España, sino también en Francia. Y si pasas a la siguiente diapositiva, es también una escritora que se, da, que se trata en las facultades de traducción de las universidades españolas, porque sus textos tienen todos los elementos necesarios para una clase de traducción. Quizás esto les interese a ustedes orientada hacia la práctica, uso de realia, elementos culturales específicos, nombres propios, transmisión de humor, ironía, fantasía, juegos de palabras, fraseología, rimas y lenguaje coloquial. O sea que es una escritora muy traducida y además uh, sus textos uh, se utilizan mucho en las clases uh, de las facultades de traducción de España. Si quieres podemos pasar, soledad y no sé si les interesa, eh, aquí, quizás aquí lo único, es, es uno de los grandes dramaturgos clásicos de la literatura austriaca. En Viena continuamente, en el Teata, en el teatro más importante que hay en Austria, eh, se representan sus obras y sin embargo fuera de Austria apenas se le conoce y de hecho no hay ni una sola traducción al español de su obra por si les interesa alguna vez uh, traducirlo. Uh, la problemática de traducir a Néstor es que él utiliza mucho el uh, dialecto vienés y quizás esto hace que se le considere pues, un autor de esos que son imposibles de traducir. Si quieres podemos pasar esta diapositiva y las siguientes. Uh, esta también la puedes pasar. Y aquí les he puesto a tres traductores um, a ver, que los he elegido, evidentemente, eh, hay muchos más. Uh, Erna Pfeiffer, lo he puesto Soledad porque a lo mejor la conoces si vienes a Gratz. Esta es una gran uh, romanista uh, y, perdón, he puesto filología hispánica. hispánica uh, y esta señora, yo la admiro profundamente, ya está jubilada. Yo creo que se ha leído toda la literatura en español, tanto española como iberoamericana. Y les he puesto aquí, si pasas a la siguiente diapositiva, pues una serie de traducciones que quizás conocen. Y en rojo les he puesto obras que son de escritoras argentinas. No he visto ahora ninguna traducción de escritoras chilenas. Ella se dedica, ella es muy feminista también y elige uh, no, por lo general uh, a escritoras, quizás con la excepción de Benito Pérez Galdós, pero Tristana sí que sería también una obra que se puede considerar hasta cierto punto feminista. Si quieres podemos pasar, luego les he puesto a este señor, a Adam Kovácsic, él tiene los grandes premios nacionales de traducción literaria de Austria y de Hungría, él es chileno, se lo he puesto por esto, es hijo de emigrantes um, húngaros a Chile, él reside en España y ha traducido pues, a Goethe, Grill, Pazza, Alto Schnitzler, Karl Krauss, Franz Kafka, es decir, a todos los uh, escritores clásicos de la literatura austríaca y también ha traducido a Kertész del húngaro y por eso tiene también el gran premio de traducción de Hungría. Y uh, finalmente pues les he puesto a Miguel Sainz, uh, este sería un traductor español y él ha traducido casi toda la obra de Thomas Bernhardt y también dos escritores muy conocidos, Schnitzler y Roth, y diversas cartas de Mozart. Y les he puesto quizás también este, esta cita de él porque Saenz dice que no es el camino ideal españolizar demasiado al autor extranjero, esa otra mentalidad debe quedar reflejada en su lenguaje. Se puede importar un estilo que quizás no se le hubiera ocurrido nunca a un español y que a su vez repercute en el idioma castellano. Uh, quizás aquí también se trans... Um, ahora me falta la palabra... O sea, trasciende esa teoría de la equivalencia ¿no? para él, ¿no? la mentalidad no se puede cambiar y hay que reflejarla a pesar de que resulte exótica en la lengua meta. Les he puesto también una entrevista en el diario El País desde Miguel Saez, que también es premio nacional de traducción de Austria y premio Goethe en Alemania. Y me parece que ya estamos llegando al final, o sea que ya les dejo de... Ah, no. Bueno, uh, esto lo podemos pasar rápido. Uh, habíamos dicho que uh, en los, estu los estudios de traducción una de las cosas que son importantes es hacer visible la importancia social del traductor y del intérprete y esto se refleja en, um, en pues, la pertenencia a diferentes asociaciones um, de traductores yo creo que las páginas uh, que vienen ahora, si quieren, las podemos pasar deprisa porque para ustedes es meramente anecdótico cómo se llaman, si quieres Soledad, podemos pasar a uh, estas tres um, asociaciones profesionales. Una que es la más grande, Universitas, que uh, incorpora a todos los traductores en general. Uh, la Asociación de Intérpretes Escolados de Austria y luego una interés en Gemeinschaft, una comunidad de intereses de traductores literarios. Y quizás, si, si pasas, a Soledad, um, lo que puede resultar más interesante para ustedes son quizás las cifras. En esta de Universitas es la asociación más grande, tiene 800 miembros y 240 miembros son traductores de español, lo cual es un número importante, es casi, a ver si hago bien las matemáticas, una cuarta parte, ¿no? 200, ¿no? Bueno, un poquito más de la cuarta parte, mientras que si pasamos a la siguiente asociación, que es la de los intérpretes jurados, aquí de 535 solo habría 32 intérpretes de español, porque en realidad um, el español um, en ese mundo de la inmigración no es tan importante como, por ejemplo, pueda ser el árabe o las lenguas de la antigua, de los países de la antigua Yugoslavia, etcétera, etcétera. O si les interesa, les he puesto siempre los requisitos que hacen falta para entrar en estas organizaciones. Y, um, vale, y esta es la, la Asociación de, uh, Profesional de Traductores Literarios. Y si quieres podemos pasar a la última diapositiva, que simplemente les nombro cuáles son los retos actuales de la traducción. Quizás el más importante es el tema de la traducción automática. Uh, que hoy en día está uh, sumamente bien desarrollada, funciona muy bien uh, para traducciones del español y al alemán. Esto es una ciencia eh, en sí, uh, el tema de la traducción automática, uh, pero de hecho en ese ámbito de la traducción técnica que les he comentado antes, pues se, utiliza, se utilizan servicios de terminología, translation memories, inteligencia artificial, y quizás otro tema que también es muy importante, que yo no lo he utilizado en mi presentación, me tengo que disculpar, quizás por esto, es uh, la perspectiva del lenguaje inclusivo. Y ahí me refiero ahora uh, a la utilización de ese desdoble masculino-femenino que en español resulta tan complicada porque hay que cambiar no solamente los sustantivos, sino también los adjetivos y los artículos. No sé cómo llevan ustedes este tema en, en Chile. En Austria hay una guerra con este tema, porque las universidades austríacas exigen de los estudiantes la utilización de este lenguaje inclusivo y de hecho se puede suspender la asignatura si las profesoras o profesores consideran que no se ha tenido en cuenta este tema. Esto depende mucho del profesor o de la profesora que de la clase, pero es un tema importante y es un tema también de debate. Y con esto pues termino para no... Para no machacarles más y si quieren podemos pasar más al debate o a las preguntas o a qué cosas les interesan. Oye, qué maravilla, que siempre se aprende tanto contigo y, y vuela el tiempo y siempre hay nuevas luces y siempre hay nuevas reflexiones en torno a, a pensar críticamente... Partiendo por, por, por, por nosotros, que en el, el, lo decías tú al principio, la, la traducción no existe en la Universidad de Chile, existe en otros lugares de Chile, pero no lo tenemos y estamos aquí aprendiendo. Vi de inmediato que Mario levantó la mano, así que vamos por orden, eh, porque yo creo que hay muchas reflexiones y muchos comentarios. Mario, querido, todo tuyo sí. el micrófono. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, yo anoté varias cosas, pero voy a, a, a dos cosas puntuales. Eh, me gustaría saber, eh, dentro de la trau trautología, ¿qué es la recepción de la señora North? Porque yo, eh, el tema es, si hablamos de Scopus, eh, no sé si en Austria realmente se trata solamente de la teoría de Scopus, en sí, sin pura, como es, o realmente la transformación que hizo Nord después, porque Nord justamente intentó corregir un poco esa, esa libertad. Eh, que, que dio eh, Scopus e eh, intentó incluir el tema de fidelidad al texto original uh -huh. y entonces ese reconectar eh, re, digamos al eh, texto original ¿ya? Y, yo, yo soy de la escuela de equivalencia yo tengo un poco una perspectiva diferente a, a, la, a la equivalencia pero no voy a discutir eso aquí eso es un tema más complejo pero sí ese de, de reconectar eh, la traducción al texto original que hizo señora Nord con su esquema, digamos, es muy, recept eh, mucho más recept eh, muy presente en América Latina, en, en varios países que reciben, eh, que usan la es escopos, más bien eh, pasado por el, el, los textos de Nord, desde mi perspectiva. ¿no? Eso quería preguntar cómo está en Austria la perspectiva eh, con respecto a la cristiana Nord. Bueno, eh, tienes toda la razón, es, es una de las grandes uh, de la traductología y tienes razón que ella intenta um, aunar esta teoría del escopos porque ella es una partidaria de la, de la teoría de la funcionalidad pero también con este tema de la, de la um, fidelidad. Eh, yo aquí como era un panorama no he querido entrar demasiado en detalle ahora de todos los teóricos, pero nosotros por ejemplo en el tercer año de grado cuando se inicia a los estudiantes en el tema de la traducción, siempre se hace este análisis de Noat, quién ha escrito, para qué se ha escrito, la traducción, en fin, estas preguntas que ella sugiere y, por supuesto, ella es uno de una de las grandes de las grandes de los grandes puntos de referencia. Eh, también yeah. en Austria. Yo creo que ella incluso dio clases en, eh, en, en la Yo en Viena yo creo. y yo a Christiane Noth la he tenido también en Graz en, en workshops, uh, o sea que sí que es una persona que influye muchísimo uh, en el mundo académico austriaco. Mm -hmm. okay. Totalmente. <risa> sí. Gracias. Gracias quizás conecto una cosa eh, con el tema de la, de la interpretación ¿ya? No, no sé si estoy tan de acuerdo con el tema de la, de la posición del intérprete porque eso tiene un rol muy, mucho más complejo, es decir que el escopo se puede aplicar mucho más fácil ahí, porque el rol del intérprete es muy complejo ¿ya? Que, tiene que ser neutral o no esa es la pregunta, y si es neutral no puede modificar tanto el, desde mi perspectiva, digamos, el texto. Ese ejemplo que, que diste, claro, ahí está la pregunta, ¿qué rol eh, eh, está, eh, o qué función cumple el intérprete en esa, ese momento? ¿no? Que sigue el comuni la comunicación o, o que transmite directamente lo que dice. ¿eh? En un, un juicio, por ejemplo, me imagino que eso sería complejo que cambiaría esas palabras, porque el juez quiere saber que ¿cómo reacciona el, el imputado? Y ahí creo que ahí empieza un poco un problema. ya si aplique, Digamos que en general, por lo menos, que interprete sí. Eh, para el intérprete es más fácil, quizás, eh, o más cerca al tema de escopos. describe un poco eh, con, con tu análisis que hiciste eh, en ese punto. Eso solo quería comentar. Sí. Um... En principio, estos roles del intérprete, sobre todo en las facultades españolas o en España, hay unos manuales de interpretación que normalmente se han cogido de Estados Unidos, en los que aparecen estos diferentes roles del intérprete como clarificador, como comunicador, como en cierta manera abogado, Uh, esto, a ver, podemos uh, podemos evidentemente, yo, yo tampoco estoy muy de acuerdo con estas cosas, sí. simplemente lo he presentado claro. y um, por ejemplo, si una persona va a un hospital no y, y el médico, uh, a ver, ¿a quién no nos ha pasado que a veces no estamos de acuerdo con el diagnóstico que nos da un médico y encontramos que ese médico nos ha tratado mal, no nos ha escuchado? Uh, pues entre los roles del intérprete, se considera que está también el hecho de uh, a esa persona informarle uh -huh. de que tal y como está organizado el sistema sanitario en Austria uh -huh. tiene la posibilidad de pedir una segunda opinión. Sí. Eso por supuesto está fuera de lo que uh -huh. sería el rol clásico eh, claro. de interpretación. Porque de ahí viene el, el community interpreting, ¿ya? Que es como otra, otra línea que no Exacto. es como la interpretación en sí, sino ahí eh, se separa como una línea de, de interpretación que tiene, donde el, el, el rol del intérprete es como mucho más partidario de una parte de la, de la comunicación, ¿no? Es como, como un abogado, como tú dices exactamente, ¿ya? Eh, ya entra un poco en ese rol de también explicar y, y, y digamos... Eh, eh, intentar uh, hacer fluir la comunicación y no, realmente, transmitir lo que dice la otra persona. Sí. Claro. sí Pero es... dentro uh -huh. de, de, de ese abanico de posibilidades que tiene el intérprete, pues estaría desde... Yo soy de la, de la Asociación de sí. Intérpretes Jurados y te sí. puedes imaginar que los intérpretes jurados son partidarios de traducir exactamente, hasta, a ver, sí, luego sí, sí, se podría discutir hasta qué punto se puede traducir eh, o interpretar exactamente lo que dice una persona. Pero, por ejemplo, um, si alguien, un, vamos a suponer un imputado que, que está imputado por, por violencia familiar, ¿no? y esa persona se refiere a su esposa como esa hija de... No digo la palabra, uh -huh. ustedes son muy educados en, en Latinoamérica, mucho, mucho más que en España, que somos más adultos. Bueno, pues eh, es obligatorio traducir eso porque esa forma de expresarse está, está mostrando también esa mentalidad de esa persona y su posible eh, capacidad de violencia que pueda tener. Violencia o sea, verbal, bueno. ¿no? O sea, que... Exacto. Están o sea, los partidarios de esa traducción uh -huh. tal cual, pero luego, por ejemplo, está Lamira Kadic, que es una profesora de Viena. ¿Sí? con la cual no estoy en absoluto de acuerdo, que esta dice, uh, si, por ejemplo, una persona, ella traduce del bosnio-croata ser, ser, eh, serio, si una persona de esta, de esta cultura va a, un, a una vista oral, a un juicio, y llega 15 minutos tarde, aquí en Austria eso es imperdonable, llegar 15 minutos tarde y ese juez puede decir, mmm, posponemos la vista oral el juicio y tal, pues ella defiende Uh, que el papel del intérprete es explicar a ese juez que en esa cultura, mm. eh, en los países de la ex Yugoslavia, es relativamente normal llegar 15 minutos tarde. Pero yo con esto no estoy en absoluto de acuerdo. Esa persona no está en Zagreb mm. o en Ljubljana o donde sea, sino que está en Austria. Y yo ahí sí que creo que... A ver, uh, aquí uh, sí que el intérprete puede estar traspasando un poco eh, su papel uh, sí. hasta qué punto tiene que explicar eso o sea sí, actualmente de acuerdo porque eso es un, el, el trabajo del, del abogado quizás que acompaña al imputado pero no el intérprete no defender como uh, asumir también ese rol de abogado sí. pero eso. ya te digo que, que sí. o sea el abanico va desde la traducción totalmente literal tal y como se expresa sí. esa persona en tanto en cuanto esta traducción sea posible o interpretación sea posible, uh -huh. hasta el hecho de clarificar, añadir cosas, explicar, uh -huh. que a veces sí que puede ser, por ejemplo, en gente que es del ámbito uh, musulmán, mujeres, sí. uh, uh -huh. quizás puede ser importante sí. que la intérprete sí. diga que una, que una persona no puede ser examinada por un médico masculino, o sea, yo creo que también sí. hay casos y casos en donde sí que está justificada claro. esta intervención del intérprete. Claro, es la mediación cultural que también es su rol en ese caso. Sí. Exacto. Gracias. Gracias a ti, Mario. ¿Hay alguien más que quiera hacer una consulta, un comentario, reflexiona a partir de lo que María Luisa eh, nos comentó en su estupenda conferencia? Ale, querida. Hola, ¿se oye? Sí, con sí, conexión sí. más o menos. Muchas gracias María Luisa, muy interesante. Eh, muy interesante encontrar el tema de la inmigración y, y cómo eso impacta en las necesidades ¿no? de servicios de, de traductología varios, que es algo, una realidad que no necesariamente la conocemos acá de la misma manera. Eh, pero quería preguntar algo y que quizás está vinculado con lo que hablaban recién, y es en tu ambiente jurídico propiamente tal, y esta, porque entendí que este debate entre estas dos eh, teorías lo entendí como un debate más académico, sí. pero me imagino que, que también impacta en, digamos, en la práctica misma de la, de la traducción del mundo jurídico. Quería saber, y tú lo hablabas un poco, pero quizás si podías extender un poco más si hay posibilidad de hacer ese debate o cuáles son los límites, digamos. Eh, porque me imagino que ustedes están normados de cierta manera no, en, en ese ámbito, es más delicado. No sé si se puede explicar un poco. Yo creo que um, hay una gran diferencia entre el debate en el mundo académico, que es más teórico sí. y hay uh, pues este debate sobre estas cuestiones de las que estamos hablando nosotras aquí, y luego lo que es la realidad profesional en la que, sí. en la que uno va más um, a esa traducción más literal. Y esto me hace pensar en lo que dijo antes Mario, de esa, de esa neutralidad, sí. también es una ilusión el tema de la neutralidad del intérprete, porque a nosotros también en un workshop nos pusieron la pregunta de, ¿qué hace un intérprete si por ejemplo está, está interpretando para una persona en la policía? y esa persona da unos determinados datos de identidad y nosotros hemos hecho de intérprete para esa misma persona, por ejemplo, en, en un hospital y esa persona cambia el nombre. Uh, y ahí es donde, donde se nos desmonta el tema de la neutralidad, porque ¿qué hago? Aquí yo tengo que decidir si digo o no digo algo. O sea que ya no soy neutral. Si yo no digo nada, uh, me estoy hasta cierto punto poniendo en manos de esa persona que me puede hacer chantaje porque él sabe que yo la conozco uh, y que yo no he dicho esos datos sí. um, eh, cambiados. ¿no? Y si lo digo, también estoy um, tomando una opción que incluso para mí como intérprete puede ser peligrosa, ¿no? porque luego esa persona pues me puede amenazar o lo que sea. O sea que este famoso tema de la neutralidad es, es realmente una falacia, porque continuamente el intérprete tiene que estar tomando decisiones que no son neutrales, que no son neutrales. Incluso aunque yo decida ahora que a ver que voy a hacer una traducción más literal o tal, continuamente al hacer esa interpretación estoy tomando estoy tomando, cuántas veces me ha pasado en la policía policías súper agresivos, uh, aquí en Austria, que llaman de tú, por ejemplo, a, a una persona imputada. ¿no? Esto en alemán es imposible llamar de tú a una persona. Uh, pues, ¿qué es lo que haces? Claro, si tú traduces ese tú en español, a lo mejor a la persona no le queda claro tampoco que, que ese policía le está haciendo de menos. ¿Qué hago? Explico. O lo que yo normalmente hago es que la segunda vez que pasa esto, que un policía eh, llama de tú a una persona eh, imputada, le digo, ¿de verdad quiere usted que yo utilice el tú para que él se dé cuenta también de que está haciendo oh, algo que es incorrecto y quizás yo me evito el problema? Claro. Si esa persona reacciona de una determinada manera, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que el tema de la neutralidad es muy, muy difícil y continuamente sí. tienes que estar tomando uh, decisiones de, uh, de qué hacer. Claro. Y solo para seguir, ¿ustedes tienen como un código de ética en el que se basa la, su práctica en ese mundo jurídico como traductor es traductora o no, no existe como un... Sí, sí, sí que hay un código de ética uh, que para mi vergüenza es de reconocer que hace muchos años que no lo leo. <risa> uh, o sea que no sé, no, no, no te sé decir ahora uh, Alejandra lo, lo que dices, pero sí que lo hay. ¿eh? Sí. Y de hecho en estas asociaciones que les he puesto en, en la presentación, uh, pues siempre aparece ¿eh? sí. ese código de ética... Uh, y ese código de ética también respecto a compañeras y compañeros, uh, claro. sí, sí, sí que es importante. Es pensando si pudiese ser útil, porque a lo mejor no es tan útil, a lo mejor eh, igual en la práctica es complejo lo que tenemos. El dice. problema es ese, que una cosa es la teoría claro. um, y, y, y lo que... Um, y lo que dice la teoría y lo que dicen esos códigos de ética claro. y luego cuando estás en una situación de interpretación que tienes que decidir de forma muy rápida, um, pues cómo actúas. ¿no? Sí. Y por eso sí. quizás en ese papel de interpretación yo ahí sí que estoy más de acuerdo en que esa teoría de la funcionalidad es importante, claro. porque continuamente, o sea, tú sí que eres una experta que estás tomando continuamente decisiones independientemente de que luego hagas traducciones bastante literales, ¿no? Claro. Muchas gracias, muchas gracias. Claro, Alejandra. María Luisa, es que al final es, es complejo, ¿no? Depende del tipo de traducción de la situación y la experiencia. Me estoy dando cuenta que ustedes ahí van ganando una experiencia enorme y esto se va balanceando, por así decirlo. Mira, Carlos Manuel Silva, Escribe en el chat, profe, noto mucha ausencia de traducciones hoy día. Uso mucho las revistas en filosofía más que todo y noto que desde el 50 casi todas las revistas tratan de ir incluyendo pequeñas o fragmentos de traducciones inéditas o traducciones que pudieran ser continuadas para luego ser publicadas y ser de referencia global. Quisiera conocer qué opina de las traducciones del siglo XIX para atrás en general. Los clásicos de la literatura tienen traducciones por montón, y uno al no conocer estas teorías a fondo y tener experiencia, corre que la traducción de hace 250 años es igual de buena que una recién publicada. Un conocedor del alemán me comentó que las traducciones del siglo XIX solían ser muy eufóricas y menos fieles al puño y letra del autor. Desde los 80 para acá, las traducciones publicadas... En revistas y de obras ha disminuido mucho. La última pregunta es si está de acuerdo con el tradutore traditore y si aplica para estos tiempos y los clásicos del siglo XIX y antiguo. ¿Cómo estás para hablar, pobrecita mía, que estás con esa tos? ¡Qué tremendo! ¿A, a, a quién no no le ha pasado? ¿A quién no? <ríe> Pobre. Tienes Muy agua. Sí, puede, sí, puede, sí. Si quieres hablar, no hay problema, que es muy buena la reflexión que tiene, y justo tenemos acá entre nosotros a un traductor de filosofía que está por ahí, a Miguel, tenemos a otro traductor de, de literatura que es Matías, la misma Ale traductora de, de, de literatura, y vamos, vas a de escribir, de rematar un artículo ayer con Moisés Llopis y Pablo Quintanilla sobre un filósofo como traductor del italiano eh, Giannini. O sea, es un tema candente, candente, pero ¿qué opinas tú de lo que comenta? Y no es lo tuyo, pero yo sé que tienes el conocimiento por ser profe. Sí, lo que pasa es que no, no es mi tema y yo no me considero capaz de, de juzgar ahora el tema de las traducciones, pero recuerdo la conferencia de Alejandra. Uh, con esas traducciones de los libros de caballerías, que fue también tan interesante, y cómo ella nos enseñó, uh, uh, que creo que eran los siglos XVII, ¿no? principalmente, se hacen esos cambios en, en, en las traducciones al inglés y, y, y se cambiaban cosas y se quitaban cosas y se adaptaba. O sea que yo creo que, sí, que eso es verdad, que en las traducciones antiguas, pues no sé si son tan respetuosas. Um, el tema de que haya menos traducciones ahora viene dada un poco por esta americanización que tenemos de que todo se tiene que publicar en inglés. Y claro, pues uh, no está igual de bien visto la o, o, o el hecho de escribir en, en español o en alemán, sino que todo se tiene que escribir en, en, en inglés. O sea que yo creo que esto también es un tema que, que está relacionado con la falta de traducciones o con la escasez de traducciones. Y. <coughs> Por ejemplo, si me voy a las traducciones de la Biblia, que estas son las que nosotros quizás tocamos más en las clases porque son más clásicas, pues es que vemos también estas diferencias. O sea, está, por ejemplo, la traducción de San Jerónimo, de la, la, la Vulgata, donde él, por ejemplo, toma la decisión de no traducir el nombre de Eva, que en hebreo significa vita, porque eso significaría una valorización del papel de la mujer. Y él la traduce como Eva, cosa que, claro, si no sabes hebreo, no sabes el significado de esta palabra. O sea que ahí también hay una decisión um, de por no cambiar algo, uh, también se está tomando una decisión que implica una determinada mentalidad. O la traducción de la Biblia de Lutero, que él, uh, por ejemplo, uh, lo que él dice es, uh, cómo lo llaman en alemán, uh, das Volk ins o sea, mirar al pueblo en, en, en, en sus... Eh, en sus fauces, en su boca, y utilizar el lenguaje que utiliza eh, la gente normal para eh, quitar, quizás, en esa vulgata, eh, esa formulación que la gente no entendía y que implicaba un poder de la Iglesia sobre el pueblo que no entendía esos textos, mientras que esa traducción en alemán eh, pues, eh, de la Biblia de Lutero sí que es más utilizando el lenguaje del pueblo. O sea, que yo creo que en todas las épocas ha habido traducciones Um, más o menos fieles al original y siempre se han tomado decisiones, o sea, los traductores siempre han tomado decisiones que no son neutrales uh, en ese tema de la traducción. Y creo que aunque esto en la conferencia de Alejandra se vio muy bien. ¿ya? A mí me sorprendió mucho que hubiera esos cambios tan tremendos. En... Yo también pensaba que esas traducciones más antiguas eran más clásicas y respetaban más el original. No, es una traducción como creación, ¿no? de hecho ahora que tú estás comentando todo esto, le doy de inmediato la palabra a nuestro querido Matías Rebolledo, pero estoy pensando seriamente invitar a, a un amigo y colega latinista que decidió de una vez por todas traducir Plauto, que es el gran autor latino preclásico y Plauto hacía mucho hablar al, al, al pueblo, por así decirlo, al militar, a la cocinera, al, al, al, eh, al carabela, a, a todos, o sea, sí, el, el, todo, todo el pueblo ahí el, el, el, hablando, al chileno, pero a un chileno extremadamente, y digo chileno porque es un chileno y solo lo entenderíamos los chilenos eh, de una manera maravillosa. Voy a ver si me si sí, sí sí tiene un tiempito, porque sería maravilloso invitarlo para, para que nos muestre todo este proceso ¿no? de, de adaptación del latín al, al chileno, coloquial, extremadamente no estándar, entonces a veces uno se sonroja, yo no, porque yo soy mal hablado, se sonroja en general. Matías. Sí, gracias. Gracias. Eh... Tengo hartas reflexiones porque yo no manejo nada de teoría de la traducción, nunca había escuchado estas diferentes eh, teorías. Y entonces me quedo dando vuelta harto lo de la, eh, perdón, la teoría fun eh, funcional, como la, plan la planteaste tú. Y, y claro, tienes harto de esto de la, de la traducción como creación, pero mi pregunta es, bueno, uno ¿hasta, que, hasta qué límite? Y si eso pasa, por ejemplo, con los textos literarios, porque hemos hablado del texto jurídico, que también me hacía esa pregunta cuando estaba hablando, pero eso se habla, lo, lo hablamos bastante, eh, porque si sí, realmente existe esa libertad, ¿hasta qué punto es una traducción y, y no es una reescritura simplemente? ¿no? O sea, ¿hasta, qué, ¿Hasta qué punto podríamos hablar de una reescritura? Eh, y también me resuena mucho como un poco la, el, el rol del traductor y el copista, un poco en la Edad Media, que es la fuente de, de, de bueno, casi del estudio filológico, ¿no? que el comentarista es el copista, es el, es, el, es, el, es el etcétera, y que corrige los textos sin decir que está corrigiendo sino nota el pie, ¿no es cierto?, y está interpretando eh, el, el texto, ¿no?, eh, son como dos cosas distintas, pero, pero que, se, que lo el, que hijo, hizo Alejandra, claro, ella era el siglo, de, ¿cuándo era el siglo XVI, XVII?, ya no me acuerdo, sí, XVII, sí, eh, pero bueno, eso es la, la materia de los textos, así como por ejemplo de Aristóteles. Así, Aristóteles, si quiere ser purista, son puros pedacitos, ¿no es cierto? Y según él, tal cosa. Según García Yebra, tal cosa, etcétera. Porque son puros eh, interpretaciones de lo que es del copista, de lo que debería ser de Aristóteles, etcétera. Si ¿sí? sí, hay un rol parecido un poco a eso. Y la otra pregunta es sobre la, la literatura: hasta qué punto estaríamos hablando de traducción y no de simplemente reescritura. Así que hay ese grado de, de libertad. Eso, gracias. Bueno, el grado de libertad depende de la posición que tenga el traductor con respecto a estas teorías. Y cuando estuve en Chile, les puse un ejemplo que me parece que indignó a la compañera italiana era una traducción de Humberto Eco al alemán, y creo que en el texto en italiano era uh, empezaba con Era una hermosa mañana de noviembre y el traductor al alemán uh, lo tradujo uh, como, era una hermosa uh, mañana del otoño tardío. ¿Por qué? Porque uh, en alemán, noviembre, nadie se puede imaginar que puede haber una hermosa mañana. Pues más bien hay niebla, no hay sol, no es el sol. Entonces, esta traducción de Humberto Eco al alemán, que fue muy criticada porque el traductor se permitió varios cambios de este tipo, pues él decidió adaptarlo, adaptarlo a una cultura meta. Pero mi pregunta a ustedes es, ¿quién, quién cambia más la traducción? ¿El que, ¿El que lo deja como una hermosa mañana de noviembre en alemán, que es imposible? o el que intenta uh, decir, era una hermosa ma mañana de un otoño tardío, en fin, se, se lo estoy citando de memoria y no sé exactamente ahora la formulación, pero venía a decir esto, ¿no? Y ese es un ejemplo clásico. Y me pregunta a ustedes, es: ¿quién cambia más la traducción? ¿El que, ¿El que cambia o el que no cambia? ¿Hasta qué punto se puede hablar? De ¿Qué no sé. límites ha traspasado ese traductor por hacer ese, ese tipo de traducción? Pero creo que en, en, eh, bueno, en la descendencia de traducción, por lo menos eh, eso ya es como otro otro otra parte, ¿no? La extran eh, eh, extra, se llama? exotización y adaptación. ¿no? ese ese eh, ese esa, esa idea, ¿no? si me acerco al texto, met, a, la, a la cultura meta o me mantengo en la cultura eh, de, de partida ¿no? eso es un, siempre es un juego pero no sé si es realmente si debemos se, se, separarlo del, del tema de escopo, o sea, claro, es como todo va en conjunto, como Pim si se, no se puede separar esas ideas ¿no? al final es como toda una, una mezcla de todo, ¿no? pero tendencialmente eso lo separaría, pero para mí es realmente una buena pregunta Viviendo en Chile y en Alemania, y para mí siempre eh, en, en marzo se si escriben algo que, que es como muy lluvioso de día, y no, bueno, yo veo muy verde aquí y todo, es muy, es ya empieza a hacer calor y todo eso, claramente... ¿Qué hacemos entonces en esa situación? ¿ya? Si describimos una, una, eh, una, una tarde muy larga, en, en ahora en, estamos en julio, ¿ya? Eh, eh, en, en, en, eso en Chile no puede funcionar, ¿ya? porque son días muy cortos, oscuras. ¿no? Entonces, sí, yo creo que esos son realmente una... Los dos serían extraños para el lector. Entonces... No, hay, hay que decidirse por un lado, creo, y seguir esa línea para que quede coherente. Eso creo que es para mí lo más importante. Quedar coherente con su decisión. Pero entonces, bueno, lo que me queda claro es también es como es un posicionamiento ideológico, claramente. Yo me acuerdo, a propósito de que no hay traducción neutra, yo me acuerdo también un, un texto, que lo tengo todavía, de las traducciones de Aristófanes, pero que están hechos en la España de 1950, es decir, España franquista, donde el, el, el prologuista traductor dice, bueno, me disculpo muchísimo por el lenguaje suez que usan estas obras, que son geniales, ¿eh? son maravillosos, lo mejor que se ha hecho en la literatura, pero, pero son tan sucios, tan, entonces, eh, eh, porque claro, el, el, el, el, el, el hay personajes con un falo gigante, y se agarran con el falo en la cabeza, etcétera, y todo eso viene eh, también censurado, uno entiende que viene censurado también, por supuesto, porque se disculpa mucho, dice esto es genial, pero, pero muy, muy, muy, cochino, no. Esto es un poco lo que está, lo que está diciendo. Eh, pero y el riesgo, entonces lo doy vuelta a la pregunta, el riesgo de, eh, de, de, de aculturizar, no es una cosa por el estilo la, el, el texto origen, de origen porque es un poco lo que el riesgo de caer un poco en la cultura masiva norteamericana que no tenía idea lo que es Sudamérica no tiene idea de lo que es África, porque todo se, se transforma en, en, en lo que el norteamericano medio piensa que es ¿sí? eh, África. Lo que el norteamericano medio piensa que es Sudamérica, que eso todos tienen guayaberas y todos hablan ¿no cierto? como cubanos, incluso son chilenos, son argentinos, etc. Y ese es un poco el, el, el, el riesgo que veo en, en eso, ¿no? Como, bueno, si el, si el, si el ejemplo, así, la última. Indiana Jones, donde Indiana Jones dice literalmente que había aprendido a eh, hablar quechua porque se había ido, había ido con Pancho Villa, eh, a la revolución con Pancho Villa, ¿no? Entonces, eh, sí, <ríe> como y el norteamericano medio, no le me parece, eh, digamos, eh, no le llama la atención, no, no hay críticas en relación con eso, porque, bueno, los quechuas, los aztecas, los, los mayas, todos son más o menos lo mismo, ¿no? Eso no es de la reflexión. Um, sí, a, aparte del tema de la ignorancia, supina que, que, que estás mencionando, eh, claro, en el mundo de la traducción uh, anglosajona tenemos ahora este debate que surgió con la traducción de la... Uh, fue principalmente, no sé, fue al alemán y fue al español, de esta chica afroamericana que um, um, cantó esa poesía en el discurso de, de investidura del presidente Biden y el debate que se organizó porque en las traducciones al... Creo que fue al español, además. Sí, sí. Eh, el traductor al español, que era catalán y eh, además era una persona de, de muchísima experiencia en el mundo de la traducción, se le consideró que no podía, no estaba capacitado para traducir esa, uh, ese cántico por ser un uh, blanco viejo hombre, o sea hombre blanco y mayor, y eso ya le incapacitaba para traducir ese cántico. Y al alemán hizo la traducción, hicieron la traducción al alemán dos chicas que eran uh, eh, que tenían um, en, en alemán ahora migración, um, a ver que, que no eran quizás de de origen uh, alemán en la lengua porque se les consideraba mucho más capacitadas para traducir ese cántico, y sin embargo esa traducción fue sumamente criticada porque era una patata. O sea, eh, eh, hacía cosas como esta que tú has dicho, de confundir que, a ver, no, no, o sea, esto es un ejemplo de Indiana Jones, pero traspasado a la traducción de este cántico, pues cosas similares, ¿no? Eh, o sea, que, uf, oye, por eso digo que estos debates tan académicos y tan... Um, del lenguaje políticamente correcto y a, a mí, francamente, me cansan. Me cansan mucho. Um, yo soy una persona mucho más de la práctica y, y, y estoy acostumbrada a tomar diferentes, situaciones, eh, diferentes decisiones según la situación. O sea, eso sí que reconozco que yo tomo diferentes, uh, sí, diferentes decisiones según, según las circunstancias. Um, pero, en general, pienso lo que primo, o sea, que se puede se pueden unir uh, uh, un pensamiento de equivalencia, de respetar el texto original y, al mismo tiempo, pues una funcionalidad en la, en la lengua meta, o sea, uh, no sé, a veces me parece que, que es tan, tan artificial este debate. Es mi opinión personal y si me oyen en mi universidad me echan, o sea, es que, uh, porque esto no, no, no sé, Mario, lo que tú dices, en, en, no se puede decir, ¿no? Um, no sé. Yo encuentro que es un debate muy, muy artificial. Muy es artificial. un debate muy artificial, pero ya debatirlo y, comen y comentarlo y reflexionarlo yo lo encuentro apasionante. No, es sí. apasionante. Veo ahí intentos de manos levantadas, está la Ale... Se convocó a Mario en algún momento. Vía Seba también con la mano levantada. Así que sigamos, Ale, que tienes ahí la mano claramente levantada. Solo, solo era para comentar lo del ejemplo de Eco, de Humberto Eco, ¿no? Eh, y es que en literatura es, es complejo porque uno puede hacer una traducción literal perfecta, pero tiene un texto como muerto, rígido, ¿no? O sea, también hay una cuestión como poética del texto literario o ensayístico, lo que se quiera, que, que hay que tratar, y también hay, y hay que tratar de dar a entender el texto, es lo que tú decías, ¿no? Eso de noviembre, etcétera, y mantener cierta cuestión poética, y, es decir, hay que, hay, es complejo ahí, pero si uno quiere hacer una cosa perfecta, ya no es un texto literario, pienso yo, ¿no? Eh, es como un manual, eh, es otra cosa, eso en el mundo de, de la literatura, pensaba. eso, solo eso del ejemplo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Esa es la traducción que se hacía antes, debajo de, de cada línea, una traducción totalmente literal, o como las que hacíamos del latín en el colegio, que los textos no los entendía nadie, porque eran completamente faltos de sentido. ¿no? Eso para mí tampoco es traducir, o sea, de alguna manera tiene que llegar el mensaje, y tiene que llegar ese aspecto literario. Totalmente. Sebastián... Buenas tardes, sí, desde, desde Frankfurt, cerca de Graz, con la misma hora. No, muchas gracias ¿no? por, la, por todo lo tan interesante ¿no? que nos has explicado. Se me ocurre, te quería preguntar si te parece que la teoría de la funcionalidad o de la finalidad se podría también aplicar de alguna manera a la reflexión sobre por qué se traducen unos determinados autores sobre todo literarios, aunque no solo, en un determinado régimen o sistema político, por ejemplo, porque en una, en una época se traducen autores marxistas, hablando más de literatura, pienso, por ejemplo, en García Lorca, ¿no? en algunos países de tradición um, comunista del este de Europa, en la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? en determinadas determinados momentos se tradujo mucho a García Lorca y otros autores, obviamente porque se, se los dio como representantes un poco de, de una ideología antifascista, etc. Entonces la pregunta era si la visión esta de, de lo funcional o de, o, de lo, uh, o de la finalidad de la traducción puede ir un poco por ahí también, o si se ciñe se más a, a lo que es estrictamente lingüístico. Igual es un poco complicado ¿no? lo que intento comentar. Yo no sé si, si esto que tú comentas está relacionado tanto con esa teoría de la finalidad como que cualquier producto, ya sea artístico, literario o traducciones, es el resultado de una determinada época y unas determinadas circunstancias. Sí, con la parte más ideológica, ¿no? La traducción literaria como instrumento, ¿no? Para inculcar una visión determinada a la sociedad. Sí, sí. sí, sí. Yo estos días, preparándoles para ustedes el, esta presentación, empecé a releer el, el mundo de ayer de Stefan Zweig, ¿no? Y... Me acuerdo que hace tiempo cuando lo leí me pareció un libro totalmente poético, no sé si lo conocen ustedes y es esa nostalgia de cuando él es pequeño y esa familia, ese mundo en Viena, esa, esa cultura que le rodea y ahora cuando lo estaba leyendo me estaba casi como que indignando cuando lo leía porque también estaba pensando, vale, para ti aquel mundo era eso, uh, pero también había los que pensaban que aquel imperio austrohúngaro era, creo que lo llamaban una mazmorra de pueblos, ¿no? un, un Kierke von Völkern en alemán. Uh, entonces, claro, igual que ese autor en esa obra literaria cuenta ese mundo de ayer desde su perspectiva y cómo lo ha vivido, pues yo creo que esto también uh, afecta las traducciones, uh, pero eso quizás no lo veo tanto como relacionado con el tema de la teoría de la finalidad, sino como que es imposible salirse uh, de la cultura y de las circunstancias que nos rodean quizás quizás está mal agregando algo eh, para Sebastián, bastante ese tema bastante interesante yo creo que en la base de la, de, la, eh, de la teoría de Scopus es la digamos las eh, las funciones textuales que vienen de raíz y todo ese esquema entonces ahí quiero que todavía no existe esa ese tema ideológico no pero después claramente si ya tenemos la teoría de Scopus, podemos usarla Y decir, bueno, entonces traducimos Marx con palabras, con una noción diferente para cierta, cierto ámbito. ¿ya? Tenía una, en mi universidad un tesista que analizó la traducción al español de, del eh, Manifesto de, de Marx a, eh, al español en diferentes épocas. Y ahí se notaba... La, el cambio del vocabulario ¿ya? que se usó durante diferentes situaciones en la RDA, en la Alemania Oriental, en España, un traductor, un, un traductor en eh, Chile o eh, un eh, traductor en Moscú, y se notaba esa diferencia. ¿sí? Entonces, el escopo, yo creo, o por lo menos esa forma de traducir, sí puede ser usada ¿ya? para eh, realmente cambiar o entrar un poco en el tema de ideología. ¿sí? Pero creo que la base en sí es más bien bastante lingüístico, ¿no? con el tema de, de lingüística, de texto, para decirlo, con qué función tiene el texto y uh, esas, esas cosas de, de raíz y justamente femea. ¿sí? Totalmente, acá Ale comenta en el chat sobre lo que pregunta Sebastián, también sería interesante considerar las editoriales y su interés en publicar ciertos textos en ciertos contextos, es que es maravilloso un estudio así, que tiene que ver también con la teoría de la recepción, ¿no? o sea, qué se traduce, cuándo se traduce, por qué se traduce... Eh, y se va armando un mundo. Acabo de conocer a una especialista que trabaja con criticometría, pero trabaja con, con materiales de metría y sería muy bueno quizás invitarla y decirle, porque ella tiene, tiene las bases de datos, ella tiene una mezcla muy extraña, es eh, ingeniero literata eh, y trabaja ahora en Montreal y, y me van a creer que sería muy bueno ver eso. ¿Qué se ha traducido y en qué momento? ¿O qué se deja de traducir? Yo me acuerdo que cuando entré a estudiar literatura, todas estas traducciones justamente donde está el SEBA, de la Escuela de Frankfurt, todavía no llegaban a Chile, entonces nosotros las, las recibíamos fotocopiadas de nuestros maestros que a su vez las tenían de su tiempo del exilio, entonces estaban todas rayadas, no sé, toda la escuela literaria marxista de Lukacs, lo mismo, y ya luego empiezan a aparecer y a proliferar estas nuevas editoriales que empiezan a hacer nuevas traducciones, qué sé yo, es un tema que da para mucho realmente, ¿eh? es interesantísimo. Oye, eh, les comento que siendo mis 20 para las 9 de la noche, yo mañana viajo, yo me estoy despidiendo, yo estoy acá en Irlanda, me voy de Irlanda después de dos años y medio, <ríe> viviendo la pandemia aquí, viajo a Chile, pero mañana me voy a Madrid a gozar los 41 grados de Madrid, <ríe> ¡qué horror! Y es mi última cena con mi marido, porque dejo a mi marido acá por un ratito, porque luego vuelvo, voy y vuelvo, tengo que venir a, un, a dar una clase... Entonces, es súper poco académico lo que voy a decir, pero me voy a pololear. <risa> ¿Aprendiste eso, María Luisa, o no, en Chile? Mi cena romántica con mi novio, <risa> o el, el, el, el, de manera metafórica. Pero me voy con muchísimas reflexiones. Yo creo que ustedes también, o no, nos vamos con bastantes reflexiones con bastantes ideas, bueno, esto es lo que genera la María Luisa, me van a creer, y luego ella dice, no, yo soy experta en jurídico, quiero hacer algo con traducción jurídica, y te planta una punta del iceberg y uno ahí te genera unos revuelos, siempre lo hace, ¿eh? no es la primera vez, así que nada, te vamos a seguir invitando a los encuentros que tengamos, y nada, eh, queridos todos, eh, nos vemos la próxima semana. Tenemos la próxima semana una invitación netamente literaria y poética porque va a estar Armando Roa. Armando Roa, María Luisa, es un especialista en traducción de poesía anglosajona, pero también trabaja con un antiguo anglosajón, con el inglés. Es un, un, un, un, un amante de, de la lengua inglesa y hace unas traducciones maravillosas. Entonces lo vamos a tener a él. Vean ustedes lo variopinto de, esta, de estas reuniones que tenemos y surgen y surgen ideas. Querida mía, lo dicho es un placer, me voy, nos vamos con, con una serie de reflexiones y perdonen nuevamente lo abrupto porque yo seguiría aquí reflexionando en torno a lo que acabamos de, de comentar. Yo tenía una serie de notas para, para comentarte si no había público <ríe> que quisiera hablar y aventurarse con las preguntas y nada, quedamos hasta acá, hasta nuestro nuevo encuentro. María Lisa, repito, gracias enormes. Un beso y queremos a Queremos mucho. Y espero ah, volver a verte. Bien, queremos verte. verte. Luego, adiós, luego. adiós. Muchas gracias. Adiós. Gracias, adiós. querida. Gracias a ti. Adiós. adiós.